Buenos días, estamos en la segunda mesa del de seminario eh, Descolonizando Territorios Urbanos. Bueno, A nombre del Grupo de Investigación en Procesos Interculturales en Arquitectura, Urbanismo y Territorio, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, les damos la bienvenida a través de nuestras redes sociales en YouTube FAUC y Facebook Live FAUC a este primer seminario internacional titulado Descolon Descolonizando Territorios Urbanos, Procesos de Colonización Estatal y Resistencia Indígena, a desarrollarse este 22, 23 y 24 de noviembre. Este seminario tiene el apoyo financiero de ANIT, bajo el proyecto PAI 77 -20 23 La convocatoria de este seminario fue un llamado amplio, hecho a investigadores, investigadoras, formado bajo las lenguas coloniales distintas, tanto en inglés como en español, a conversar sobre diversos procesos de despojos que enfrentan hoy los pueblos originarios del mundo, bajo lógicas y mecanismos de producción de urbana, con, se sigue colonizando los territorios al interior del Estado-Nación. Para eso compartimos diversas preguntas, eh, invitando a abrir esta reflexión y conversación pensando en diversos fenómenos urbanos actuales en que se observan esos procesos y tensiones. Preguntas como, ¿cómo la expansión urbana avanza sobre tierras tradicionales de comunidades indígenas? ¿Cómo se está produciendo eh, procesos de urbanización irregular en áreas rurales de, habitadas por población indígena? ¿O cómo los instrumentos de planificación urbana impactan a las poblaciones indígenas? Todas estas preguntas y otras otras trataremos de resolver en las, con las exposiciones que a continuación eh, desarrollaremos. De acuerdo a estas diversas preguntas, eh, recibimos diversas ponencias provenientes de distintos lugares del mundo, observando procesos únicos y e repetibles. En épocas distintas, abordamos desde diversas disciplinas y a través de di distintas voces pero que en conjunto nos, nos mostraron el amplio y profundo abanico de consideraciones históricas y cotidianas, así como las diversas formas en que se expres, expresan esos, eh, esos vigentes procesos de colonización urbana en diversos lugares del mundo y sobre diversos pueblos indígenas, así como también un amplio amplio, amplio abanico de formas, eh, formas de reorganización y resistencia que siguen desarrollando buscando dar continuidad a sus propias proyecciones como pueblos. Todo este panorama nos ratificó la vigencia y relevancia de esta problemática territorial. Nos ratificó la urgente necesidad de repensar y propiciar nuevos espacios de diálogo, más allá de los estrictos formatos académicos tradicionales. Dar espacio a la disponibilidad del encuentro entre distintas voces, al intercambio de ideas, la reflexión crítica y así como también a la, pro, a la propuesta. Es por esto que lo que apreciarán quienes nos sigan durante las jornadas de este 22, 23 y 24 de noviembre serán actividades que buscan propiciar el diálogo y abrir la comprensión de la problemática urbana con relación a los pueblos indígenas, más allá de su construcción estrictamente académica. Con este fin, además de las mesas de ponencia de las mañanas, habrán otras mesas de conversación durante las tardes, de carácter testimonial, integradas por personas que se encuentran insertas y comprometidas de diversos, diversas formas con la problemática con las que se eh, preguntan este seminario. Desde el punto de, de la gestión pública, el arte, la, lo organizacional, hasta la vi, vivencia cotidiana. Así también, todas las mesas del seminario contarán con la posibilidad de recibir preguntas del público a través de las redes sociales buscando ampliar las formas y los alcances de diálogos. Te dejamos invitados a participar hoy día, mañana y pasado en este importante seminario. Bueno, hoy día, en esta segunda mesa del día de hoy, eh, nos acompañan eh, tres presentaciones, eh, que son en realidad cuatro presentadores. Eh, el primero va a ser don Pablo Fuentes Hernández, que tocará el tema eh, que su, cuya ponencia se titula Ciudad y Arquitectura en frontera teoría espacial para un proyecto. Luego, nos continuaremos con el colectivo Chili Huequen, Huequen eh, representado por Viviana Juli, Juli Ñu y Caterina Palma Mianao. No voy a pronunciar el título en Mapu para, para evitar problemas, pero en, en español sería movilidades y memorias y resistencias en Guyu Mapu. ¿ya? Luego, eh, la tercera presentación será de Eres Fatia, eh, cuya presentación eh, se titula "Grey Governance in Indigenous Local Government in Bedouin Town in Israel. Bueno, la dinámica de la mesa está compuesta por tres momentos. En el primer momento vamos a tener las presentaciones, eh, las cuales eh, tomarán un tiempo de 45 minutos. Cada presentador, cada presentador tendrá 15 minutos para responder eh, su ponencia, su tema. Eh, que podrá ser acompañado por un PowerPoint. Luego de ello tendremos un tiempo de diálogo, que serán 45 minutos, donde se pueden articular conversaciones entre los, entre los presentadores, el moderador, y también podemos recibir públicas eh, preguntas. Podemos recibir preguntas desde las personas que están viendo este seminario a través de nuestras redes sociales, eh, y las haremos a, la, a los expositores. Finalmente, eh, yo terminaré con un pequeño, una pequeña síntesis de no más de cinco minutos para dar finalizado en esta mesa y, y, y daremos pausa para la actividad de, de la tarde. Bueno, eh, para comenzar tenemos a Pablo Fuentes Hernández, eh, quien comenzará realizando la primera presentación. Pablo, te doy el, micrófono, el espacio para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Dante. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la organización del seminario, eh, por eh, admitir nuestra, nuestra ponencia eh, lo segundo es eh, agradecerle a los compañeros de mesa por dejarme exponer primero estoy sin luz en este momento y estoy funcionando solo con la batería del teléfono de manera que no sé cuánto me puede durar, así que les agradezco haberme dado primero el espacio para, para tratar de alcanzar a exponer eh, aguantaré hasta que dure la batería y lo segundo eh, dar, dar, dar alguna un, un sentimiento como de advertencia en el sentido de que nuestra presentación eh, se basa eh, precisamente en un ámbito de la, de la arquitectura, eh, de manera que eh, eh, eh, hablamos desde un, de, de, de un espacio eh, no estudiado eh, por ahora, eh, hasta ahora en, en Chile y por lo tanto nuestra mirada más que decolonizadora intenta un poco entender este proceso de, de, de colonización y, y evidentemente las fisuras que abre esa decolonización posterior que son estas nuevas lecturas. Bien, Nuestro proyecto está, es parte de un proyecto Fondesit que se llama Ciudad y Arquitectura en la Frontera, la Consolidación del estado Nacional en Araucanía, 1883-1974. Y la pronuncia de hoy se titula Ciudad y Arquitectura en la Frontera, Teoría Espacial para un Proyecto. Eh, nuestro equipo de trabajo está compuesto por cinco investigadores, donde destaca Gonzalo Cerda, de la UB, eh, Tirza Barría, de la Universidad Austral de Chile, Jaime Flores, de la Universidad de la Frontera, y Leonel Pérez, de la Universidad de Concepción. Eh, algunos de ellos que han estado la, en la primera parte de, la, de este evento. Eh, también contamos con la participación en este evento de dos o otros coinvestigadores, como Yabela Arevalo, que próximamente eh, eh, también nos ponencia, y de Camila Sanzana, quienes también han sido colaboradores en nuestro proyecto. Eh, la primera cuestión que debo comentar es que la, la, el estudio de la arquitectura y la modernidad en Chile. Eh, pareciera ser eh, eh, un, un suceso bastante desarrollado durante los últimos 10 15 años. Sin embargo, la mayoría de los textos no, se redi no, no, no, no, no hablan de la, de la Araucanía ni de la frontera. Eh, en un hecho muy curioso, la falta de investigadores sobre esa, sobre esa área eh, ha, ha, admitido, ha permitido una especie de silencio editorial que, tiene, que está muy vinculada con no saber cómo es o ha sido realmente el, el, el hecho más urbano que se conoce más, pero el arquitectónico que se conoce muy poco. Y este libro, de alguna manera, es parte de él. Podríamos decir que este es el primer libro de arquitectura moderna en Chile, donde solamente hace un par de menciones a la Urucanía con un par de edificios. Bien, el levantamiento indígena de Curalaba de 1598 expulsó a los españoles que habían incursionado en territorios mapuches en el sur de Chile. Tras la destrucción de siete ciudades, el poder español quedó relegado al norte del río Biobío Así el territorio, perdón, Así, el territorio entre el biobío y el río Cruz se identificó una extensión que pasó a constituirse en la frontera. La frontera, también llamada Araucanía, se reconoce por la sostenida guerra entre españoles y mapuche por el dominio de la zona, que derivó en una convivencia fronteriza y como consecuencia de los pactos de no agresión establecidos en diversos parlamentos entre 1724 y 1825. Pongo esta imagen, pues curiosamente el dibujo de Claudio Gay de 1796, y esto es parte de la actitud colonizadora que probablemente denuncie, queremos denunciar y queremos investigar, es que si ustedes se fijan, el mismo dibujo ha sido trucado en la parte inferior por la oficina de elemental de Alejandro Ravena para justificar un proyecto que hoy se, se establece el Don Vemos cómo la realidad de alguna manera va siendo alterada por eh, algunos supuestos que eh, desconocemos eh, la validez de sus propósito finales. Esto a propósito le da al Parlamento. Bien, a partir del desarrollo de la industria al saliche, el comercio internacional permitió abrir caminos sostenidos y el desarrollo exportador del país, acelerando los medios de producción. Es así como la ocupación de la Araucanía y la eliminación de la frontera fueron un tema de notable interés en los círculos políticos y económicos de la época, en la medida de satisfacer la creciente demanda por trigo de los mercados del Pacífico, fundamentalmente California y Australia. Basados en una razón económica, producto de una profunda crisis que atravesaba el Estado, comprendía entre los años 1857 y 1878, se definió mantener el modelo económico y con ello anexar nuevos territorios. La frontera contiene para nosotros dos acepciones. Una remita al límite de la capital general de China en el siglo XVI, la última línea posible de ocupación española. La otra se extiende desde este límite hasta el río Cruces, un amplio territorio habitado por el pueblo desde 1810, con la independencia de Chile, la conformación del territorio fue un objetivo del Estado. El primer Congreso Nacional de 1811 reconoció la división de Chile en tres provincias, con Quimbo, Santiago y Concepción, asumiendo que no había control más allá del Biobío. A mediados del siglo XIX, para eliminar la brecha territorial que separaba al país en dos, el Estado determinó nuevos límites administrativos, creando la provincia de Arauco en 1852. Algunas investigaciones han cartografiado este proceso hasta la conformación de las provincias de Magueco y Cautín en 1887, como lo ha sostenido González y Bermedo y también la Emiratumil. En la segunda mitad del siglo XIX, la necesidad de un territorio unificado por un gobierno central impulsó la anexión de la frontera bajo dominio indígena, hecho obligado por la guerra con España y la presencia de Oriel Antoine, autoproclamado rey de la Araucanía. En efecto, 263 años transcurrieron hasta que en 1861 el Estado chileno encomendó a Cornelio Saavedra la ocupación de estas tierras, un proceso de sometimiento y aculturación, unísticamente llamado pacificación de la Araucanía, extendiendo su límite primero al río Mayeco y luego al río Taiguer. La ocupación territorial implicó la fundación de fuertes que dieron origen a futuros pueblos y ciudades, entre ellas destacan Negrete, Muchen, Lebu, Angol, Cañete, Purén. Coyipulli, Lumaco, Los Sauces y Treyén. Evidentemente, el viaducto del Mayeco, esta monumental y magnífica instalación, fue un elemento eh, fundamental en, esa, en, esa, en ese cambio de situación de la frontera. Eh, esta foto eh, sacada a internet, eh, notamos, ¿verdad? Eh, además está a decir, la magnitud de la obra y por otra parte los cambios que allí pro, se provocó. La embestida, entonces, permitió la penetración del ferrocarril por las tierras de la Araucanía, factor modernizador que se extendió hasta Puerto Montt, donde arribó en 1914. Ello implicó la expansión geográfica y política de Chile. Por el norte, la Guerra del Pacífico de 1879 posibilitó la anexión de territorios entre Antofagasta y Arica, que con la explotación de salitre fomentó un auge, un auge económico, acelerando... El desarrollo político, las infraestructuras públicas y la aspiración sobre un progreso social afectado por lo que podríamos llamar, entre comillas, la cuestión social. Por el sur, el pueblo mapuche se levantaba en armas aprovechando esa coyuntura. Encargado de sofocar este levantamiento fue el general Gregorio Rutia en 1881. Esta investigación incorporó al dominio del Estado los territorios hasta Villarrica. Esta campaña originó la fundación de Lautaro, Temuco, Victoria, Cholchol, Ercilla, Nueva Imperial, Caragüe, Galvarino, Freire y por supuesto la refundación de Villarrica con lo que se daba por concluida la resistencia militar Mapuche diversas estrategias colaboraron a fijar la continuidad territorial y consolidar la ocupación de la frontera entre ellas la fundación de nuevos asentamientos con el fin de controlar distancias la determinación de la propiedad privada y pública a través de catastros la materialización de la infraestructura mediante el ferrocarril y el telégrafo, los cuales mantenían una comunicación directa con la capital. La instalación del aparato burocrático que permitió fijar leyes y normas de civilidad. En la frontera, esta continuidad espacial posibilitó la propagación de ideales republicanos que consolidaron el Estado-Nación, condicionado por una lengua, una economía, mecanismos de explotación de recursos naturales y la idea de que el poder político era hegemónico respecto a las alternativas de desarrollo. Este es un plano tremendamente interesante puesto que ubica a todas las ciudades, o la mayoría de las ciudades de la Araucanía, y podemos establecer que entre una ciudad y otra no hay más de 30 kilómetros de distancia. Es decir, el territorio se sembró de ciudades, de ciudades como una eh, primera, primera, primera idea por una parte militar y por otra parte estatal, en el sentido de que entre una y otra ciudad se pudiera caminar en no más allá de 5 a 6 horas, ¿Verdad? A pie o bien, eh, por supuesto, a caballo. De manera que este, este sembrado, de verdadero sembrado de ciudades es un dato tremendamente interesante en la fundación de, de, de las ciudades sobre el territorio. Esta investigación utiliza la expresión frontera asociada a tres ámbitos. Uno, en lo geográfico y político, alude a la región que limitó y dividió el territorio chileno entre 1598 y 1883, objeto de confrontación conquistadora, de ocupación y colonización y que tras su anexión consolidó la noción de Estado y nación en Chile, lo que también recibe el nombre de Araucanía. Dos, el urbanístico, en tanto trazados y desarrollo de asentamientos singularizados por este territorio, realizados al amparo estrategias de ocupación y potestad para consolidar el dominio del Estado. Su evolución se extiende desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX. Y tercero, el arquitectónico presenta grosso modo dos etapas. Una de colonización, que incluye la obra estatal y la particular, desarrollada desde fines del siglo XIX a e inicios del siglo XX, y otra propiamente moderna, cuyas expresiones aparecen a comienzos del siglo XX hasta aquellas variaciones sintéticas suscitadas por un mundo vernáculo etnográfica y geográficamente diverso, expresadas a partir de los años 60. Las vicisitudes novecentistas de la ciudad de la frontera araucana muestran un desarrollo determinado por diluir su condición de ciudades de fronteras, es decir, fronterizas en tanto representantes del Estado, protectores del territorio, la circulación o el control de intercambio, para propender su conducción a ciudades en la frontera, es decir, permeables en tanto receptoras de la vida urbana y propiciadores de una economía abierta que procura servicios variados. Si en el primer caso el interés está por asentar su condición límite, en el segundo por asegurar su autonomía y su centralidad, su fuerza de atracción y poder urbano en lo político, lo económico y lo social esta condición de porosidad hace la ciudad de la frontera en los últimos años receptoras de los intereses nacionales pero también recipientes de las tensiones culturales locales en este trabajo se concibe el desarrollo urbano indisoluble del arquitectónico ya que este es el hecho que construye la ciudad en el tiempo y construye, según Aldo Rossi una creación inseparable de la sociedad en la que se manifiesta pero si para Rossi la ciudad y la arquitectura son hechos coetáneos e interdependientes desde su origen, para las fronteras son hechos consecutivos y dicotónicos. En algunos casos, primero se traza la ciudad, luego se dispone la arquitectura y en otros, edificios con estaciones ferroviarias dan origen a un poblado. Si se toma en cuenta que el desarrollo contemporáneo de la Araucanía es un proceso comprimido en apenas más de un siglo, una rápida incorporación de sus vicisitudes a la historia nacional esta resultante histórica espacial precisa del examen paralelo de ambos desarrollos. Delimitación política. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Eucaría transitó desde una figura jurídica representada por un territorio fronterizo al denominado territorio de colonización de Angol. Este espacio geográfico se convirtió en dos provincias, Mayego y Coquín, que en 1887 fueron subdivididas en departamentos para su administración. La constitución de 1925 y el DFL 8582 de 1927 dividió la zona en tres provincias. Concepción, capital Concepción, quedó formada por los departamentos de Tomé, Concepción, Chumbel, Rere, Coronel y Arauco. Bio Biobío, capital Los Ángeles, con Laja, y Angol. Y Cautín, capital Temuco, con Victoria, Lautaro, Temuco, Imperial y Villarrica. En 1950, la Corporación de Fomento de la Producción Corfo estableció seis microrregiones una de ellas llamada Concepción y la Frontera, compuesta por las provincias de Concepción, Biobío, Mayeco, Arauco y Cautín. En 1967, Odeblán dividió el territorio en dos regiones, correspondiendo la séptima a las provincias de Ñuble, Biobío, Concepción, Arauco, Mayeco y la octava a la de Cautín, desarticulando su unificación histórica. En 1974, la Junta Militar, apoyada por la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, emitió los decretos, leyes, números 573 y 575, originando dos regiones y un área metropolitana. El territorio de la frontera fue reorganizado en dos. La octava, con las provincias de uble, Concepción, Biobío y Arauco, y la novena, con Cautín y Malleco. Ni los objetivos ni los requisitos para ser región consideraron que la frontera tuviera unidad física y cultural. El decreto ley 2339 de 1978 considera esta zona como la novena región de Rocacia. Conformación de centros poblados. Las operaciones militares, comenzadas en la década de 1860, permitieron que el ejército ingresara al territorio mapuche, el cual fue mensurado por agrimensores. Estos levantaron fortificaciones, trazaron ciudades y poblados, cartografiaron nuevos límites de las provincias y departamentos y delimitaron escuelas en lotes que fueron repartidos a colonos. Las nuevas ciudades se construyen como ente administrativo regulador del tráfico comercial y como punto de enlace de complejas tramas de relaciones sociales. Su organización implicó nuevos programas y recintos específicos, cementerios, hospitales y áreas de uso productivo. Su emplazamiento buscaba garantía de acceso, disponibilidad de suelo y ventajas específicas. Agua, calidad de suelo, economías de aglomeración mayoritariamente tuvieron un damero conformado por manzanas de unos 90 por 90 metros, variando en cantidad de acuerdo a la importancia de la ciudad y en forma, conforme a la localización de las estaciones de trenes y sus bodegas. La arquitectura como vehículo de consolidación de la ciudad de la frontera. Con la ocupación de la frontera devino la continuidad física del territorio y la aspiración inconclusa por una historia común. Es una zona estudiada desde múltiples disciplinas, históricas, políticas políticas sociológicas, económicas, etcétera, pero no desde una ética arquitectónica integral. Conformemente, el sentido de la planificación de sus asentamientos y de la obra construida, ambas entendidas como una unidad espacial e histórica, permanece en un silencio investigativo. La representación de esta modernidad arquitectónica se aleja de la ortodoxia académica, ya que el discurso aparece determinado por otras circunstancias. La historiografía chilena ha sido fructífera al examinar la coherencia entre momentos históricos y tendencias arquitectónicas, Fernández Cox escogió el término modernidad apropiada para establecer las categorías de identificación entre arquitectura y contexto según su condición de adaptada, propia y pertinente. Enrique Browne, en este libro que ahora vemos, señala otra arquitectura en la medida que esa otredad refleja una alternativa a la dogmática moderna para incluir expresiones críticas. Elias y Moreno, por su parte, establecieron que a comienzos del siglo XX la interposición de variados estilos, incluyendo la arquitectura moderna, corresponde a un proceso de comillas arquitecturas paralelas. de comillas. Esta aseveración cobra sentido en una mirada general sobre Chile. Sin embargo, en la frontera, el proceso no solo es paralelo, sino urgente y obligado, pues se trata de un proceso impuesto, carente de antecedentes y tendenciosamente civilizatorio por lo mismo excluyente frente a las circunstancias étnico-culturales que la afectan. Desde 1887, esta ocupación por urbanización obligó la presencia del Estado y sus instituciones y un desarrollo arquitectónico nuevo. Hasta el siglo XX, este proceso de institucionalización obligada de la modernidad coincide con una causa civilizatoria y de aculturación proveniente del poder central a través de sus expresiones públicas y también de particulares. Al respecto, las decisiones abarcaron dos ámbitos: uno, territorio y urbanismo, y otro, la arquitectura pública, privada y privada, cada uno con dos variables internas. La estatalización, una de ellas, la estatalización territorial urbana. La, in, la instauración del sistema de impacto territorial emanado desde el Estado aparece determinada por estrategias militares de. Expropiación, expropiación indígena, repartición de, de, de la tierra, tierra de, colonización de colonización extranjera, de nuevas vías de penetración y comunicación, de la interconexión de sistemas productivos, etc. Aquí el trabajo concibe al territorio como marco de acción donde se instaura la ciudad. A nivel urbano, comparece la regularización de la planificación urbana edilicia, las vicisitudes de la implantación geométrica del trazado urbano, sus alteraciones morfológicas en respuesta al aparato político, administrativo y económico. Aquí, el crecimiento de la ciudad es factor de modernización, capaz de propender tipos y modelos urbanos. Respecto a la institucionalización arquitectónica, pública y privada, a nivel público, a medida que el siglo XX avanzaba, numerosas edificaciones albergaron funciones representativas del poder político-administrativo para el bien público, acorde al crecimiento de cada ciudad. En este marco, municipalidades, hospitales, colegios, estaciones ferroviarias, correos, registro civil e identificación, servicio de prisiones, seguro social, sociedad gota de leche, mercados, etcétera, se instalaron en las ciudades de nueva data. En este contexto, las políticas de desarrollo habitacional con auspicio estatal también fueron un factor de consolidación institucional con la acción de las agencias como la caja de ahorro y préstamo, la corporación de la vivienda, etcétera. A nivel privado, un proceso estatal fue acompañado por intervenciones particulares que promovían nuevos propietarios encargados de hacer funcional la arrocaría al compás de los intereses del Estado y su proceso de ocupación. Proceso que se extendió hasta el siglo XX cuando la modernización estatal se sumó a la arquitectura privada institucional. Aquí caben iglesias, cines, bancos, diarios locales, mataderos, clubes sociales, sociedades agrícolas, etc. Tendencias de la arquitectura. En la Araucanía, la arquitectura tuvo un desarrollo desigual y comprimido entonces en el siglo XX. Grosso modo, el desarrollo arquitectónico, sin pasado ni antecedentes, fue implementando corrientes paralelas, obligadas y superpuestas hasta la década de 1940. Hasta allí convivieron modelos colonizadores originados en la imaginería europea con casos racionalistas de una modernidad temprana, despojada y robusta. Más adelante, el crecimiento de la burguesía en ciudades como Temuco, con y Victoria, la llegada a la zona de arquitectos formados al amparo de la transformación de la enseñanza y la arquitectura de los años 40 en Santiago, implicó que a mediados del siglo XX aparecieran modelos donde la noción de su paisaje, madera, clima y lugar originaran modelos que explotaron sistemas lingüísticos más contextualizados. En síntesis, promovieron una evolución de la arquitectura en la frontera en la medida que instrumentalizaron una arquitectura híbrida que fundía un plano racional universal con de inspiración local. una nueva expresión arquitectónica cobró desarrollo de edificios institucionales, solapándose a la modernidad arcohoja. El escaso diálogo de la forma racional con el entorno físico y cultural, la valoración de una arquitectura colonizadora que incluía techumbre a la vista, la madera al interior, al exterior, la disolución del volumen unitario y básico, la transformación de los vanos, etc., alimentó nuevos lenguajes. Asimismo, el desarrollo de la industria turística en lagos y montañas, la variedad del entorno paisajístico y una burguesía de origen agrícola, auspició esas exploraciones. Estos arquetipos identitarios, además de cristalizar un conjunto de invariantes, plantean indagar entre la identidad como un proyecto o esta como invención. Lapso de la investigación el territorio, el ámbito territorial, perdón, de la investigación, la frontera, está enlazado a un arco temporal determinado políticamente entre 1887 a 1974. La investigación se inicia en 1887, cuando ya anexada la Araucanía es dividida para su administración en dos provincias, Mayeco y Cautín. Desde entonces, oh. la exploración de terrenos al pueblo indígena y su marginación en reducciones provocó un sistema de partición y repartición de la tierra manifestada en propiedades al servicio de la colonización. El territorio quedaba en manos del Estado chileno y apto para el emprendimiento privado y sus acciones transformadoras. Así se instala sobre él un complejo sistema que reúne infraestructuras e instituciones. El urbanismo y la arquitectura comienzan un desarrollo hasta el momento inmóvil. Culmina el trabajo en 1974 cuando la Comisión Nacional de reforma administrativa y dio ahí entonces en un área metropolitana de Santiago y dos regiones denominadas con numerales hermanos, la región que aparecía como la novena, excluyendo la provincia de Arauco anexada a la octava. Este hecho alteró la unidad territorial histórica y quitó el nombre distintivo a la zona. Preliminarmente advertimos cuatro etapas, desde 1883 a 1910 con la instalación del Estado Republicano, desde 1910 a 1930 con la expansión de la burocracia estatal. Desde 1930 a 1960, con la intensificación urbana del Estado desarrollista, y desde 1960 a 1974, con la reconfiguración estatal del espacio urbano agrario turístico. Sí. ¿podrías tener ¿Sí? tus última, tu últimas ideas? Ya pasaron los 15 sí, minutos. Perfecto. Termino, voy a terminar simplemente, bueno, eh, nuestro objetivo es analizar la planificación urbana y el diseño arquitectónico de esta ciudad de la frontera entre esos años, 1883-1974. y 1974. Tenemos varios objetivos donde vamos a analizar desde la parte más bien arquitectónica y urbana. Y bueno, nuestra hipótesis fundamentalmente eh, eh, lo, que, lo que pretende es entender, ¿verdad?, este desarrollo eh, bastante comprimido que hay en ese lugar. Eh, simplemente el urbano, mostrar algunos ejemplos, estoy terminando, eh, cómo la tierra fue reordenada, comprendida como una superficie básicamente de, de tablero en el sentido de, de, de una reorganización absolutamente matemática y geométrica, cómo el urbanismo de la ciudad eh, fue afectada por nuevas intervenciones y por diferentes eh, morfologías, y eh, desde lo arquitectónico entender algunos de los edificios que eh, construyen ¿verdad? esta imagen de este territorio. Eh, finalmente, a través de cuestiones identitarias y de lenguaje, entender cómo ese lenguaje ¿verdad? Eh, se ha ido desarrollando en este territorio que sigue estando tensionado por, eh, digamos, un dilema cultural, étnico, identitario, que probablemente sea una vía de salida a nuestra investigación. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su, su atención. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu presentación. Ahora daremos paso al colectivo Chili Hueque, eh, con Viviana y Caterina. Yo voy a, hacer, voy a compartir la presentación. Eh, Marimar Compuche, hola a todos. Antes de presentarme como che, voy a introducir nuestro colectivo, al cual estamos representando y desde el cual salen estas reflexiones a exponer. Ya, el colectivo Chilihueque es un colectivo artístico, cultural, académico, mapuche y que se origina en julio del 2018 en la Guardia de Temuco, Guadalmapo. Sus integrantes son G. Cayumán, Carla Yamunao Vega, Pedro Barría Yamunao. Estefani Pacheco Pailahual, Viviana Bueniñez Curio y quien les habla, Caterina Palma -Miano. En la imagen que vemos acá en, en la presentación podemos ver un, una intervención que hicimos dentro del colectivo en la avenida Simón Bolívar, dentro de la ciclovía de la ciudad acá de Temuco. Esta es una intervención que se hizo entre octubre y noviembre del 2019. Y esta es una foto contemporánea de hace un par de semanas en la cual podemos ver eh, que no ha habido ninguna intervención, a pesar de siempre haber grafitis en, en, en esos espacios. Como colectivo, eh, dirigimos nuestras acciones a difuminar las líneas separatorias entre humanos, animales y elementos de la mapa, comprendiendo que desde nuestra cosmovisión como Mapuche, todos somos parte del Lichofirmo Muján. Inche, Incheta Caterina Palma Mianapin, Temuco Cheta Inche, ni Cada Temuco, Yo soy Caterina Palma Villanao, soy de Temuco y habito la ciudad de Temuco. Y la procedencia de mi ñuque, de mi madre es la ciudad ahora de Quichatú. Niña, siguiente, por favor. Eh, eh. Mary eh, Mary Compuche, mari Mary Marie Compulanien, Incheta Viviana Curio Piñen, eh, Mayola Fquema Pumeu, tuvo un pueblo en Boulder Warrior, Estados Unidos, Requema Pumeu, eh, Chilcatuque en Universidad de Colorado, Boulder Meu. Eh, buenos días a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Viviana Wilmir Curio, eh, soy de formación geógrafa. Eh, me formé en la Universidad de Concepción, estudié geografía años atrás allá, y actualmente estoy eh, desarrollando un, un doctorado en geografía acá en Estados Unidos, que es el lugar donde estoy también hablando y me posiciono para abrir este diálogo eh, en el cual estamos pensando, no tan solo yo, sino como colectividad que somos con eh, Chilliwerke we'll Troquín. Eh, esta presentación es una reflexión respecto a cómo la movilidad eh, como categoría analítica nos permite expandir eh, comprensiones relacionales sobre la territorialidad mapuche, Dural, rural, urbana. Eh, siguiente, siguiente, por favor. favor. Eh, eh, la, la movilidad supone más que un desplazamiento movimiento entre dos o más puntos concretos del espacio ofreciendo un rico campo para explorar las configuraciones espaciales de las relaciones entre tejidas por la movilidad, incluyendo dimensiones sociales, afectivas, temporales y, por supuesto, materiales en diferentes escalas temporales. Eh, en Chile, la movilidad ha sido especialmente tratada en estudios urbanos, destacando los trabajos de Paula Girón, de eh, Walter Imilan, la Mín, que está acá presente, y Alejandra Lazo, quienes analizan las experiencias cotidianas de movilidad y sus implicancias en el habitar de los territorios urbanos. Eh, acá yo quiero destacar especialmente el trabajo de Paula Girón, quien sostiene que la movilidad no solo es una práctica social, eh, también es una importante categoría política que produce y contesta relaciones de poder, siendo muy útil para analizar las relaciones de género y de raza. Eh, desde esta perspectiva, y situando en el contexto Mapuche en Gualmapu es importante preguntarse qué implica la movilidad para el mundo mapuche contemporáneo y también preguntarnos cómo nos permite conectar memorias, saberes, identidades y la reapropiación de espacios tradicionalmente negados como son los urbanos. Eh, Dado que la movilidad configura y es configurado por procesos sociales, económicos y políticos, es posible asumirla también como una categoría eh, analítica para observar los mecanismos de control sobre la sociedad presente y pasada, incluyendo discursos, prácticas, infraestructura y tecnologías capaces de impulsar o frenar el movimiento. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Eh, a su vez, la movilidad... Eh, en tanto narrativas, está sujeta a una historicidad que debe a sus cambios y permanencias enmarcadas y reguladas por relaciones de poder. Por lo tanto, resulta pertinente preguntarse qué sucede cuando la movilidad indígena se ve enfrentada al colonialismo de colonos, el trazado de bordes y la fragmentación del territorio mapuche en reducciones y la producción e institucionalización de definiciones estáticas del espacio. Eh, un ejemplo de lo anterior es la movilidad mapuche hacia el territorio de las Pampas o Puelmapu, eh, a través de diversas rutas y pasos cordilleranos reconocidos históricamente como tales. Eh, en efecto, la movilidad mapuche por determinados senderos o rupos en Mapudungún fueron importantes no, no tan solo en términos pragmáticos, eh, también constituyen un sistema de conexiones y significados que continuamente eh, están vigentes en la memoria social, resistiendo y desafiando las múltiples intervenciones estatales como fueron las diversas estrategias de ocupación de los estados nacionales chilenos y argentinos que transformaron la cordillera de los Andes en una frontera política. Eh, y con esto me refiero al control sobre el uso y acceso de los pasos cordilleranos y la creación de parques y reservas nacionales que configuraron y reconfiguraron el territorio indígena, cambiando las pautas de movilidad mapuche entre Puelmapu, eh, actualmente llamado Argentina, y Ulumapu, actualmente llamado Chile. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, durante mi tesis de maestría, exploré los paisajes de la movilidad mapuche en el Francuras, situada en la comuna de Curarego, en la región de la Araucanía. Eh, durante ese trabajo pude evidenciar cómo la movilidad es un importante revelador de aquellos factores que desde su materialidad mueven o fijan a las familias de Loftrancura. Eh, por otro lado, la movilidad también eh, permitió espacializar las memorias relacionadas con determinados senderos o rupus eh, usados para circular en ambas vertientes de la cordillera y que hoy día forman parte eh, de la Reserva Nacional Villarrica. Eh, de esta manera, las prácticas móviles de los Transcura se han acotado temporal y espacialmente distorsionadas por las intervenciones estatales y las presiones económicas sobre los recursos naturales existentes en este territorio. Eh, sin embargo, las narrativas de la movilidad continúan presentes en la memoria social de las familias del lado francúe, articulando recuerdos, emociones, prácticas y conocimientos eh, en un continuo proceso vivo que renuevan estrategias de resistencias y respuestas políticas ante los acelerados procesos de extractivismo y despojo de en Gualmapo. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en esta imagen... Eh, que, es del, que es del Parque Nacional Villarrica, eh, en lo que se conoce como el río Momoyuco y Mapuzungún, que es un topónimo eh, muy importante para comprender parte de las geografías de Loftrancura, y del cual formó parte de estas rutas que se realizaban para ir a por Mapu hacia los viajes, y que hoy en día forman parte del Parque Nacional. Sin embargo, eh, en este sitio, eh, que es más allá que, que una simple ruta, también sirvió de descanso y también hay muchos elementos importantes para las familias de los francura y también para muchos mapuches que continuamente ocupan estos espacios que ahora son parte eh, de parques nacionales y al cual no pueden tener acceso. Eh, por otro lado, las movilidades también nos permiten releer eh, nuestros territorios y paisajes en términos de sentido de lugar, eh, con determinadas toponimias, tal como lo señalé, y relaciones que trascienden el espacio urbano y rural. Eh, desde nuestras propias historias también, como Mapuche, siempre ha sido eh, común las relaciones e intercambio entre diversos lugares, siendo la movilidad una práctica común en el mundo mapuche, no circunscrita solo al pasado, sino que forma parte de las trayectorias vitales de nuestro pueblo. Dentro de estos desplazamientos y movilidades se encuentran los procesos diaspóricos. Y cuando hablamos de diaspórico, hablamos de un habitar dos, dos o más mundos. Y eso es lo que podemos experimentar viviendo en la guardia como mapuche. O es pues la percepción que nos da. No obstante... Eh, ¿Qué es la guardia? Particularmente pensándolo desde Temuco, en pleno Mulumapu, esta ciudad colonial se encuentra emplazada sobre el territorio mapuche. La urbanización del territorio se ha utilizado como una excusa para difuminar nuestra existencia, aludiendo a la asumida efectividad de los procesos de aculturación, enculturación forzada, asimilación y despojo, entre otras violencias coloniales, pasadas, presentes y futuras invisibilizándonos y relegándonos a la auto, al autóctono, folclórico o pintoresco, aun cuando los procesos migratorios, forzados y naturales han ido diseminando esta diáspora que expresa distintas configuraciones. Nuestros cuerpos territorios radicados a zonas específicas de la ciudad periferia, las estaticidades en las definiciones, las dicotomías urbano, progreso, retraso, desarrollo y pobreza, que se aplican a los territorios como a los cuerpos, nuestros territorios. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos eh, de esta movilidad, nos referimos no solo a los desplazamientos que hemos vivido y que seguimos realizando tanto por razones de despojo como parte de las distintas configuraciones de nuestras vidas y cómo en estos desplazamientos vamos forjando o configurando el territorio desde nuestra propia interpretación y experiencia como nación. Eh, al hablar desde el conocimiento situado, podemos hablar también desde estas distintas configuraciones de la vida mapuche en la ciudad. Eh, de visita como que viven al que vienen al consultorio Miraflores para sus atenciones en salud, o a comprar a la ciudad, o en constante intercambio como Pula Mien que vienen a trabajar a la guardia, o de asentamiento donde Pula Mien por diversas razones han traído consigo parte de su tubún y palme consigo, configurando y permeando los espacios en los que habitan. Siguiente, por favor. Es en esta resistencia de la vida mapuche que encontramos reflejo en nuestro buen niño, o amigo Chilwech, en cómo las deudas coloniales han sido devastadoras para nuestro pueblo en ciertos aspectos. La extinción de las especies a causa de la imposición de humanas desde un antropocentrismo hegemónico y desde el propio concepto de territorio por sobre la mapa, de los límites y posesiones por sobre la noción de pertenecer. El chilihueque fue un camelido que habitó el Walmapu hasta el siglo XVII, del cual se tiene antecedentes de subsistencia convivencia con los mapuches desde el siglo II, hasta su extinción o extinguimiento, como hablamos desde el colectivo. Los relatos mapuche, antiguos y contemporáneos, hablan de su importancia en esta sociedad para distintos fines, siendo un animal clave para, para procesos no solo de alimentación y abrigo, sino también de tener un valor espiritual, pues era utilizado en ceremonias de guinertún y huetriantú. No, el desenlace de la vida de Chihueque hasta llegar a, a su extinimiento causado por la instalación de un sistema colonial eh, no es una anécdota histórica, es parte del continuo presente desde la invasión gestionada a través del mercantilismo donde los seres les seres son sometidos y subordinados a las políticas racializadas económicas que sigue hasta hoy de manera más tecnológica y actualizada en el capitalismo contemporáneo y su eje neoliberal. Siguiente, por favor. A partir de esto, vemos la corporalidad del Chilihueque como una analogía a nuestros cuerpos. Como personas mapuche que enuncian desde lo contemporáneo nuestro propio derecho a ser en espacios negados como lo urbano. Creemos que es importante visibilizar aquellas violencias coloniales que trascienden al ser, al estar y al hacer. Y también sitúan a aquellas corporalidades diaspóricas en el no ser en la ciudad. Y eso también incluye la resistencia del Estregul, Raki, Trailers, las Andurias, por ejemplo, y su dignidad inherente al adaptarse a este metabolismo de la urbanización sobre el territorio mapuche. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, para ir concluyendo esta reflexión, eh, queremos recalcar eh, de cómo para nosotras, nosotras como eh, Chilihueque, también la movilidad nos ha permitido eh, pen, repensar nuestras propias identidades en función de nuestras propias lógicas Mapuche, Tañi Tañirraquizuam, Tañituduncamacu. También nos posibilita a pensar en nuestras memorias, cuerpos e identidades movilizando diversas reivindicaciones culturales y territoriales como es Cuyin, Chilihueque. Por lo tanto nos parece válido cuestionar las categorías duales que no tan solo nos imposibilitan pensarnos como Mapuche en el mundo actual, también limitan comprensiones sobre las demandas territoriales que hemos sostenido como pueblo hasta el día de hoy en relación a las violencias coloniales, que instalan imaginarios de identidades estáticas eh, del sobre lo que es ser Mapuche en este mundo contemporáneo. Eh, eh, y también excluyéndonos, por supuesto, de aquellos espacios Urbanos modelados por el extractivismo actualmente. Feng, eh, Muten, Compuche, eso queríamos agradecer eh, su atención y tiempo eh, y estamos dispuestas a, a continuar con el diálogo. Eh, Mañón. justo en el tiempo. Ahora continuamos con la presentación de eh, Eres, con su presentación Grey Governance, Indigenous Local Governance in uh, Debuy Town in Israel. Eres, puedes comenzar. Thank you so much. me, just share Muchas gracias. Déjenme asegurarme de que pueden ver mi presentación. A ver, parece que sí. Vamos. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a ser parte de la instancia muy importante, no solo a nivel académico, sino que también político y social. Me gustaría llevarles a miles de kilómetros al Medio Oriente, a este lugar. Me gustaría presentarles el concepto de la gobernanza gris, hablar de los gobiernos locales indígenas en un pueblo beduino en Israel. Se refiere a un pueblo indígena palestino que habita la parte sur de Palestina. Esto es una colaboración con tres colegas, Adinua Meir y Batia Robert. Tenemos diferentes publicaciones al respecto, bastante recientes. Esta investigación entonces hablaba de las autoridades locales en esta región, que les comentaba. Donde las personas son indígenas. Estos procesos de urbanización, grandes discusiones en las que las personas mayores, las indígenas, se encuentran en los centros urbanos. Me gustaría sugerir este concepto de gobernanza local gris. Eh, no sé cómo será ahí la, la traducción de, de inglés a español, porque esto está en, en inglés, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Parece que sí. Como pueden ver acá, la presentación llama este concepto de la gobernanza local gris, que se refiere a un estilo en que las autoridades locales están entre medio de lo formal y lo formal. Entonces están estas instituciones formales, tradicionales, y sus residentes no solo se rigen por las leyes, sino que también por las estructuras tradicionales. Por esta razón sugiero el término gobernanza local gris como una negación a este origen colonial y a las políticas de las indígenas. Vamos entonces a 1948 para ver el origen de esto. Tenemos en eh, Nacpa, la parte palestina de Nacpa, un desastre, una catástrofe de personas beduinas que de un total mucho mayor, solo 11.000 se conservaron en su territorio por causa de un régimen militar. Y se volvieron sin y reconocidas o sin reconocimiento, lo que llamamos así. A fines de este régimen, en 1965, el Estado comenzó a concentrarse en unificar ciudades o pueblos con el argumento de que era la única forma de modernizar las comunidades tradicionales. Entonces ahí se creó una modernización y un proceso de asimilación. Eh, crearon diferentes eh, vías, diferentes aldeas, diferentes pueblos también, que tampoco están reconocidos de forma tradicional. Tenemos Seifi, que es un representante de, estas, de estos pueblos de y este territorio de vino. En 1982 se consideraba un nuevo hogar para las personas que habitaban esta área. Algunas de estas personas fueron forzadas a desplazarse. Y les mostraré por qué. Porque se creó una base aérea militar en esta área se construyó una base aérea militar y muchos de los vecinos tuvieron que irse de sus terrenos, de sus territorios y comenzar a vivir en otra parte. En 1996 se convirtió en una autoridad local, pero el Ministerio de Interior de Israel eh, Argumentó que ninguna persona beduina pertenece a estos grupos del islam. Siguieron las peticiones para que los beduinos locales en el año 2000 tuvieran una elección, eligieron un alcalde beduino. La geografía de este lugar nos muestra algo muy distintivo y les comentaré por qué. Lo primero es que pueden ver ahí mi mi, mi cursor. Mi cursor lo pongo, ¿Sí? ¿Sí? ¿sí? sí. Perfecto. Muchas gracias. Estamos aquí. Hace un momento les estaba hablando de este lugar más al norte y el lugar que está aquí. Estos son los límites de la jurisdicción de la ciudad. Contiene eh, varios kilómetros cuadrados, de los cuales 11,2 kilómetros cuadrados fueron reclamados como tierras con tenencia tradicional y solo como un kilómetros cuadrados que están aquí en gris oscuro se conocen como como tierra estatal por cierto estas áreas de gris oscuro son los únicos lugares que el plan original estaba considerado. Aquí tenemos cinco barrios. El Estado de Israel negó las demandas de los beduinos que pedían eh, ser quienes poseían estas tierras. Y fuera de los límites de esta ciudad se desplazaron. además de estos lugares, pueden ver aquí, aquí, todos estos puntos que son de hecho lugares sin reconocimiento, son barrios sin conocimiento y muy informales. Tenemos ahí los límites de la misma ciudad y hay muchas aldeas como todas estas que pueden ver. Algunas aquí, aquí. Esta, esta es una foto, esto se, se hizo, hizo en base, base a una, una foto aérea para mostrar los hábitats esos puntos. ¿todos, Todos estos son aldeas sin reconocimiento que están que alrededor de la, de la ciudad. Entonces, la geografía que vemos aquí dividió la residencia en tres a los residentes en tres grupos. El primero son los residentes que están dentro del pueblo, que son residentes formales, están en esta área donde les muestro. Y dentro de este grupo había tres subgrupos: los que poseen la tierra, que viven en su tierra; personas que viven en esas tierras pero quien posee las tierras está en otro lugar y también algunas personas que nunca antes habían tenido tierras que ahora sí tenían de todas formas para el estado de Israel ninguno de ellos es reconocido tenemos estas consideraciones aquí. El segundo grupo son los residentes informales que viven dentro de la ciudad, no dentro de este pueblo, que viven en las áreas de gris oscuro, dentro de la jurisdicción del pueblo, con las leyes consuetudinarias. Ellos poseen la tierra, pero para el Estado son personas que ocupan la tierra. El tercer grupo son personas que viven fuera de los límites, fuera de la jurisdicción. Eh, ellos también poseen la tierra según el derecho constitucional, pero según el Estado están ocupando el territorio. Ellos no lo reconocen. Como pueden ver aquí. Tenemos muchas personas que viven fuera de la parte formal de la ciudad, pero que se consideran residentes de este lugar. Es algo importante, es un punto importante en esta investigación. Mi enfoque en el día de hoy va en la autoridad, la autoridad local. Parte en parte de esta investigación. Se ha analizado esto considerando también la formalidad. ¿Por qué estudiamos esta autoridad local? Por una forma de poder y resistencia indígena. Las autoridades locales... Uy, tengo dificultades para escuchar al ponente. Sí, las autoridades locales tienen estos elementos tradicionales que son causas de prestigio y el alcalde es una alternativa a las leyes constitucionarias. Esta es la importancia de las autoridades locales. Esta persona, por cierto, vive en uno de los Lugares informales fuera de la jurisdicción del territorio Como les mencionaba anteriormente Mi enfoque tiene relación con el concepto De la gobernanza local gris Y me gustaría enfatizar algunas conclusiones Sobre esta gobernanza local gris Lo primero es que este es un marco apropiado para las contradicciones que existen entre el derecho constitucional y el derecho estatal, o las leyes estatales. También es una fuente de legitimidad para estas leyes estatales y el derecho constitucional. Por ejemplo, hay un alcalde que es elegido, es una autoridad local que es elegida, que debería estar calificado desde el Estado para participar en estos procesos democráticos, pero también tienen que ser parte de la sección hegemónica o las familias hegemónicas dentro de la tribu y las personas que viven en la tierra. Por esta razón, todos los alcaldes elegidos viven eh, de forma informal, más allá de la jurisdicción de este lugar. Entonces esta ley es muy clara y que con todos los alcaldes debería ser así. Sin embargo, todos los alcaldes anteriores vivían adentro de los límites y la ciudad en sí en los, los barrios formales ahí ellos no viven en el que es fuera de ellos luego se eligió un alcalde que de hecho vive en una sección formal de la ciudad el Tercer punto es que los límites, las fronteras son flexibles, son dinámicos y son interpretables. Cambian constantemente con las leyes estatales y también en el espacio comunitario. Las autoridades locales son quienes se encargan de las personas que viven aquí. ¿Y qué pasa? Las personas que viven fuera, pero vienen a este espacio a educarse y a ser parte o hacer uso de diferentes servicios que se ofrecen en la ciudad. El Estado no reconoce, solo reconoce a las personas que viven en la aldea dentro. De El cuarto punto es que refleja estos, esta gobernanza local gris refleja las geografías tradicionales en organizaciones internas legales y también para ellas. Por, eja, por ejemplo, estas autoridades locales previenen, previenen que haya desarrollos y planificación en esta parte gris porque esta tierra tiene un reclamo por parte de los beduinos al estado si le gustaría planear en esta área y hacer algo con la tierra porque consideran que es de ellos la autoridad local defiende estos intereses es algo importante hablamos de lo tradicional esta tierra tiene uso diferente y la autoridad local rechaza Todas estas planificaciones en el territorio, en estas tierras de beduinos. Es algo bastante interesante como lidian con estos elementos. El último punto es que la gobernanza local gris reflexiona las geografías tradicionales por cómo están influenciadas por lo externo. Nos referimos a las personas que viven fuera de la jurisdicción. Hay muchas personas que viven fuera de la ciudad, pero están registradas como si fueran residentes de la ciudad para poder participar en las elecciones locales. De hecho, las personas que viven fuera de la ciudad influencian quién va a ser el alcalde, este representante. Esta es parte del de juego que hay ahí. Es parte de la realidad que se da internamente. No tiene nada que ver con la geografía del Estado. Creo que esto es sobre la adoranza local. Me gustaría nuevamente agradecerles por la invitación para ser parte de estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias, Eres. Ahora partimos con un espacio de discusión entre los expositores, si hay preguntas entre ellos, o si no, y si hay preguntas también en las redes sociales. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los expositores? Eh, disculpa, yo quería preguntar a Catetina y a Viviana, que me, me ha parecido sumamente interesante su presentación, y quería simplemente preguntar si eh, ustedes han detectado, digamos, estas trazas, estos trazados en, el, en, en la escala territorial, y quería saber si esos trazados eh, hay símiles que ustedes puedan reconocer en, en, eh, que ocurran sobre el trazado urbano. Eh, similes, eh, ¿te refieres a eh, las trazas que mencionas sobre o que se superponen sobre el trazado urbano? Si sí es que se superponen, sí, si sí, sí es que han descubierto ejemplos de superposición con el trazado urbano. Bueno, pero, pero respecto aquí, a, a, a las gutas, por ejemplo, o, u otro tipo de... de, es, lo, de prensa, lo, lo, digo, lo digo en general, en la medida de que... Entiendo que eh, ustedes muestran, muestran un territorio que está afectado por otras historias, por otras prácticas, digamos. Y, y lo que quería saber era si ocurrían trazas similares, o ustedes que hayan descubierto trazas similares que ocurren sobre el trazado urbano. Y si es que tienen o no vigencia, si es que son reconocibles o no. Entendiendo, entendiendo que el trazado urbano, es, me guste o no me guste, es una realidad eh, hoy día en este territorio. Para nosotras, eh, nosotras, lo más, lo más eh, eh, evidente es cómo el trazado urbano se fue superponiendo sobre el territorio mapuche, uh -huh. es, especialmente en la Araucanía. Bio, Bio vemos cómo la ciudad se fue dibujando eh, y sobre eso hay títulos de merced reconocidos uh -huh. como tales. Eh, eso ocurre en Temuco, ocurre en casi la mayoría de las ciudades del del sur de Chile, lo cual es un tema no menor porque eh, como colectivo también conversamos mucho respecto a cómo dentro de estas formas en que se entiende la identidad diaspórica eh, siempre se habla como de, desde eh, la migración hacia espacios de los cuales se va construyendo nuevos lugares se lugarizan en el fondo, pero en estos casos eh, no es así, estamos en territorio mapuche y, y de alguna manera lo que vemos es una reapropiación continua y tratando de ir, eh, no tan solo exclusivamente, sino también ir retomando ciertos espacios que, que forman parte de lo que es eh, el territorio, territorio histórico como tal. Eso es un poco lo que eh, a nosotros no, también nos interesaba mucho remarcar y, y, y discutir, y problematizar sobre cuando se trabaja sobre territorios indígenas o, o dentro de estas formas de entender la ciudad, qué sucede cuando la ciudad se fue, se fue se se traza sobre territorio indígena, uh -huh. y es un territorio que, que, que indígena y no se puede no se puede negar. Uh -huh. Eso es lo que yo podría responder, no sé, niña Caterina, si quiere usted agregar algo más. No, súper niña. Bueno, yo, yo, yo no, cuando me presenté no dije, pero yo, yo vengo desde otra área, yo vengo desde el área de la salud. Yo de formación soy terapeuta ocupacional y, y estoy estudiando para ser saludista. Entonces, estudio Magíster de Salud Pública de la U. Entonces, cuando me hablan de trazas eh, o de las configuraciones, yo hablo desde cómo en el territorio las vidas se van configurando y cómo en este movimiento de, la, de, este movimiento de los cuerpos eh, también se mueven los territorios de las personas pero lo que dijo la ñaña Viganes es súper importante en el tema de que nosotros reivindicamos el hecho de que por muy urbano eh, que se vaya construyendo un territorio o una ciudad, este territorio sigue siendo territorio indígena, eh, y como desde el desarrollo de las ciudades también, de cierta forma, se van poniendo capas encima de este territorio y que casi invisibilizan uh -huh. la existencia de la vida indígena, y eso también, el territorio, hacemos un... A, nos, a nosotros como indígenas dentro de la ciudad, eh, desde, por, por ejemplo, desde mi área que el tema de las políticas públicas que se ven, por ejemplo, eh, en salud, hacia pueblos indígenas que están radicados o los estudios epidemiológicos que se hacen con población mapuche o indígena en lo rural, no en lo urbano, cuando la mayor parte de población indígena también está eh, en, en lo urbano, y, y, y como que el proyecto de asimilación funciona así, eh, Principalmente eso. Sí, no sé si respondemos su pregunta. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. encuentro que el fenómeno eso? es tremendamente interesante. Digamos. Entonces, me, me da la impresión de que hay, que hay un, una suerte de diálogo entre, entre, entre, ambas, entre ambas situaciones, entre, lo, lo, lo, o, o entre las, las capas históricas, digamos. Y de para ya mi pregunta. Pero muchas gracias. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta respecto del tema? Si no, no yo hago mis preguntas. <ríe> bueno, vamos a partir por Pablo. Pablo, eh, es interesante lo, lo que tú cuentas sobre, esta, sobre tu proyecto, cómo, cómo se ha ido... O sea, para las personas de nosotros del norte ¿eh? es super, muy desconocido el sur eh, realmente no entendemos la civilización del sur entendemos la chinización del norte como, lo, como un vocablo muy muy reutilizado en, esta, en la historia de, de, de, de China eh, me mucha mucho la atención esta idea de, de, de chinización a partir de la creación de, de ciudades que estaban muy cercas para, para transportar para movilizarse de un punto a otro cuestión que tal en el norte no ocurrió obviamente porque los recursos naturales no son eh, eh, son escasos digamos, no como en el sur que son. esa configuración tuvo también a algún otro propósito de la parte de la movilización, eh, tuvo algún sentido eh, más allá del militar entiendes eh, no? me me sale un lecherito que me queda muy poca batería, se puede hacer rápido. No, pero interesa rápido. Eh, mira, yo me temo de que, tal como explicaba Jaime Flor de Nantes, estos son procesos, no, no, no, no, no, hay razón, no hay única razón, sino que son procesos de múltiples argumentos y múltiples razones, y es evidente de que el capitalismo, ¿verdad?, del siglo XIX, eh, eh, afectaba esto. Eso, eso es evidente. Pero la, el modo estratégico de hacerlo, a mí me parece que es una lógica militar, pero una, una lógica, lógica en el sentido de que establece un punto del otro 30, 30 kilómetros, y es una cuestión que tú la puedes hacer hoy día, tú, te, tú te, si haces, te haces ese recorrido, recorrido de la yendo de pueblo en pueblo, 30 kilómetros, te vas, a, te vas a dar cuenta de que en auto más o menos tardas no más allá de media de hora, 20 minutos, media hora. Y a mí me pareció una estrategia de sembrado de ciudades que es muy novedosa, no es mía la idea, Odini, que es el que sostiene este plano. Um, y, y, y me parece una, una, que es una estrategia efectivamente de dominio y de control por el espacio, que es muy difícil controlar un espacio a esa escala, por lo tanto a mí me da la sensación de que el, de que el origen es efectivamente militar, lo que no quiere decir de que sea un ingrediente más de todo el desarrollo eh, capitalista del siglo XIX, y, y pasa a ser un ingrediente, un ingrediente más de que acelera el proceso, acelera evidentemente el proceso de urbanización de, de, del territorio. Eh, y por cierto, no estoy defendiendo aquí el proceso de urbanización, sino lo, estoy, lo, lo intento mirar simplemente como un hecho. Y es, y es efectivo de que un territorio que está, por así decirlo, sin intervención occidental prácticamente hasta 1860, por los pocos ejemplos que hubo, ¿verdad? Pero que se acelera de una manera eh, eh, tremendamente brutal, digamos, en, en, como decía Jaime Flores de Nantes, no más allá de 30 años. Por lo tanto, eh, es, es también la expansión del capitalismo en ese sentido, no me cabe la menor duda, y en ese sentido se espacializa, cobra forma, de alguna manera. Así lo, esa es la lectura que puedo que puedo, que puedo dar, Dante. Gracias, Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Eh, solo agregar eh, a lo que también habla Pablo, el, el rol también del, del, del turismo en algunos otros espacios que también fue reconfigurando precisamente y, e instalando estos otros imaginarios respecto eh, eh, al, a lo que eran estos territorios. También me dio mucho sentido cuando miraba esa imagen de Pucón. Eh, en cómo también, eh, en este afán también de colonizar, también se, se usó mucho el, las formas turísticas de tratar de, de, de realzar otros usos de, de estos espacios, y, eh, y también realzando otro tipo de imaginarios eh, europeizantes dentro de, de lo, que era, lo que es Valmapo. Eso, solamente eso me pareció sumamente importante, esa imagen que, que puso también respecto al icónico de este, eh, Pucón. Gracias, Viviana. Eh, Pablo Macilla tiene una pregunta o un comentario. ¿Puedes saludar tu cámara? Gracias, Pablo. Sí, hola, hola ¿qué tal? Saludo a, a las y los expositores. Eh, eh, Súper interesante todas las presentaciones. Había colocado una pregunta aquí en el, en el chat. O sea, un comentario y una pregunta. Eh, el comentario es que con alguna de sus presentaciones recordé un concepto clave que hay en el trabajo del profesor Rogerio Hasbert también, que es el concepto de transterritorialidades, con el cual se refiere al estar entre o al ser eh, y al vivir, ¿cierto?, en esta experiencia de múltiples territorialidades, y que también da cuenta de, de esa expresión de la movilidad. De pronto podría ser algo interesante para trabajar ahí. Y la pregunta específica para Viviana y Caterina, si además de las prácticas de movilidad a través de los Goku que eh, han sido descritos por los trabajos de Viana, conocen otras experiencias, disputas de fronteras de estados nacionales que ya han sido desplegadas por el pueblo mapuche o por agrupaciones mapuche, que den cuenta, digamos, de la existencia de una transterritorialidad tal vez más del tiempo presente. Eso. Saludos. Saludos Pablo, gusto eh, verte. Mira, respecto a la pregunta, al tipo de contestaciones a contemporánea actualmente hay varias disputas respecto a con los parques nacionales. Eh, de hecho, hay varias, eh, hay, varias eh, hay varios pull-offs en. en en la zona de Villarrica, de Rica, Mayalafquén, Uñaripe, eh, que están reivindicando también eh, el poder tener, eh, pa, eh, formar parte más activa de, de lo que son los parques. Y también ellos eh, están reivindicando, reivindicando justamente la ocupación ancestral de, de territorios como fueron las la veranadas eh, Mapuche. Entonces, eso, y eso también ha llevado a otro tipo de, de, de encuentros que, que, que implica mirar más allá de, de lo que es el bulumapu, también pensar, bulumapu en o queremos decir Chile, pensar también qué pasa con las relaciones que ocurren con el, con el mapu, y cómo también eh, como mapuche nos hemos, ido, eh, nos hemos ido construyendo con esas relaciones, con esas relaciones también que... ...que han existido históricamente con, con Argentina. Eh, eh, entonces, eso te puedo comentar respecto a la, al, al tipo de disputas que existen hoy en día... ...principalmente con la concesión y, y todo el, el problema que hay respecto a la existencia de, de, de sitios... Eh, ...ocupados tradicionalmente por comunidades que forman parte de los parques nacionales... ...y que ellos están reivindicando y que ellos también se han ido apropiando estos espacios. Eh, por otro lado, también existen otro tipo de, de contestaciones al turismo, que, que eventualmente es, se ha visto como un elemento invasivo dentro de estos territorios. Eh, precisamente por, por, la, por la forma en cómo se ha ido construyendo también, eh, en, base a, a, en base a tratar de... De, de seguir reproduciendo ciertos imaginarios en esta zona, y sin considerar tampoco a las comunidades que allí habitan. Entonces eh, creo que es, una, es interesante esa discusión porque también implica pensar eh, mucho respecto a cómo desde el mundo indígena nos posicionamos más políticamente y no tan solo como algo folclórico dentro de toda esta retórica de comodificación de estos espacios. Eso te puedo te puedo contestar por ahora, desde mi experiencia. Gracias. No sé, la, la, la ni en Caterina. No sé si eso contesta tu pregunta o... Sí, muchas gracias. Saludos, Viviana. Gracias, Pablo. Gracias, Viviana. Eh, tenemos una pregunta en el, en el chat para Eres. Eh, la voy a decir. En inglés. ¿Cómo ves las similitudes o diferencias entre los casos de Chile que se expusieron hoy y tu experiencia en Palestina Israel? O una pregunta más, fácil, más simple, ¿qué es lo que te llamó la atención de las presentaciones como un extranjero? Eh, muchas gracias. Esta es una buena pregunta. Porque todo el tiempo estamos intentando hablar de los modelos y lo que es bueno para todos los casos. En el caso de Palestina es eh, un poco diferente porque primero que nada Israel ocupa parte del territorio palestino. Esto se sabe. En el caso que yo presenté, Está en las fronteras de Israel oficialmente, de lo que es reconocido como Israel, pero aún hay palestinos que viven en esta región y se compone del 40 por ciento de la población en el área. Incluso hoy este territorio, ya que 40 por ciento son beduinos, todavía está en lo que llamamos judismo porque no eh, se considera antidemocrático hablar del desarrollo de esta forma entonces esta máscara de, de desarrollo es traer más judíos a esta área y tener más espacio para judíos y minimizar el espacio y geografía de los beduinos locales sin embargo enfrentamos actividades de resistencia y las cosas han empezado a cambiar, empiezan a cambiar porque más pueblos no reconocidos están siendo reconocidos. Y en este establecimiento de institucionalidades y Estado se ve que no se puede seguir así. Algo se necesita hacer. Así que hay, por la complejidad, de las políticas, no sé si hay una comparación entre lo que pasa aquí y lo que pasa en Chile. Entonces no sé si deberíamos llegar y relacionarlo, pero sí hay en estas discusiones sobre resistencia y políticas que puede ser similar en ambos lados. Es una buena pregunta, pero deberíamos prestar atención a las condiciones locales, las políticas locales, porque son problemáticas importantes que deberíamos recordar cuando empezamos a comparar casos. Esa fue una respuesta buena para la pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta para Jerez Zahadiah. Gracias por you su presentación, Eric. Tengo pregunta sobre los asentamientos en Palestina. Y quisiera saber si ves similitudes entre el caso de Palestina y los problemas de los pueblos indígenas en Sudamérica y cómo este colonialismo reproduce o este modelo, se reproduce en estas áreas grises, en ambos casos. No sé si se entendió. Sí, sí. Es una buena pregunta. Sí la entendí. De nuevo, este concepto de colonialismo se hizo muy popular y es muy famoso y es un buen marco. De cierta forma, hay debates en cuanto a los investigadores sobre cuál es el significado específico de este término. Tenemos que entender qué es lo que está relacionado con la política y cuál es la definición. Así que los detalles pueden ser relevantes para un lugar, pero no para el otro. Y así, por ejemplo, aquí tenemos diferentes símbolos de representación de esto. Yo, por mí, en particular, pertenezco a la población judía, así que soy parte de la hegemonía. Eso debería ser claro. Yo no soy palestino. Entonces, lo que dije es un punto de vista desde mi lugar. Este colonialismo es un marco bueno para empezar a tener debates con lo que tiene que ver con descolonización, territorios, leyes, planificación, pero no deberíamos intentar debatir cuáles los componentes correctos para poder definir esto porque son diferentes en los diferentes estudios sobre este tema. Algunos de ustedes ya habrán leído algunos materiales relacionados a esto, pero aún así Israel es un buen ejemplo de este colonialismo porque se está llevando a cabo ahora. Es muy vívido, desafortunadamente. Y puede que hayan algunos buenos comprendimientos de los significados, pero se debe ser muy cuidadoso en cuanto a intentar definirlo. Eso es lo que yo digo, deberíamos ser cuidadosos con los intentos de intentar entender otro tipo de colonialismo y otro tipo de ocupaciones. En uno de nuestros papers, creo que mañana se va a presentar en un video que se mostrará mañana se nombra este tipo de concepto en Gaza entonces si intentas comparar este neoliberalismo con el capitalismo y esta colonización podemos ver cómo estos empezaron a emerger y tuvieron una relación simbiótica entre estos. Creo que esto, gobernanza gris, hace referencia a las autoridades lo, locales de los pueblos indígenas y ve cómo lidian con esto. También lidiando con el... Capitalismo y el neoliberalismo. Con, y esto tiene que ver con el contexto de la propiedad de las tierras, el valor de las tierras y el desarrollo y este tipo de cosas que tiene que ver con la lógica capitalista o neoliberal. Creo que la gobernanza gris no, es solo, no va solo entre dos conjuntos de geografías, sino que también tiene que ver con esta relación de colonialismo y neoliberalismo. Y es algo que podemos pensar porque puede ser un buen marco para otros lugares donde esto se llevó a cabo o se está llevando a cabo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención o comentario que te gustaría hacer, tanto los presentadores como otras personas que se encuentran en esta sala? No, no. Pablo, Pablo Mancía. Sí, eh, estoy aquí, apago y prendo la cámara, pero estoy atento a lo que están conversando y sobre las la últimas preguntas que se realizaban sobre la comparación entre lo que ocurre en América Latina y en Palestina eh, hay un trabajo que es muy interesante, que es la reflexión del profesor Aquile Membe, que es un filósofo postcolonial que él trabaja el concepto de necropolítica para poder explicar cómo en países, de, en países con estados nacionales con marcos débiles y que ejercen colonialismo interno sobre sus propios pueblos, eh, como es el caso de lo que ocurre en América Latina o, o en el caso de Palestina, eh, puede ser aplicado este concepto que cuestiona la noción de biopoder o de anatopolítica, que ha sido trabajado por Foucault o por Giorgio Agamben, y la necropolítica habla acerca de ese poder de dar muerte que se ejerce sobre esos territorios. Y algo muy interesante dentro de ese trabajo es que Aquile Membe trabaja muy bien esa noción de, de la dimensión geográfica, de cómo se decretan esos lugares, cómo se rompe con imaginarios geográficos, cómo se trazan bordes, límites, para poder identificar esas áreas. Si mal no recuerdo, creo que incluso cita el trabajo de eh, Eres, <ríe> eh, que también ahora que estaba escuchando su presentación, recuerdo que también lo he visto referenciado como algunos de los que comentan esos procesos. Pero quizás por ahí podría haber una posibilidad de aproximarnos y acortar el camino, de ver cómo se pueden comparar ciertas situaciones en en diferentes lugares del mundo. La micropolítica puede ser una una llave para eso. Gracias, Pablo. I'm um, not familiar with No estoy familiarizado con este autor. Puede ser que me escribas el nombre. Por favor. Sé que hay muchas comparaciones entre Israel y Sudáfrica, pero nuevamente. Las condiciones locales deberían ser consideradas y deberíamos tener cuidado cuando intentamos implementar un modelo o una teoría que quiere ser universal debemos evitar este estas formas de, de pensar, incluso en este tipo de aspectos colonialistas. No lo justifica lo que está pasando en términos políticos. O de políticas. No se sé. esto no se justifica en Israel y lo que pasa en Israel y Palestina, pero nos ayuda a entender este proceso que estamos enfrentando ahora y los problemas morales tienen una gran carga. Ahora estoy abriendo el el link que enviaste. Gracias. Lo voy a leer. Y no estaba familiarizado con esto, pero muchas gracias. Voy a leer también una, una, un comentario sobre lo que señora Pablo, pensando también en el trabajo de Eretz, eh, eh, en, en cómo muchas veces, eh, cuando se habla también eh, de comunidades mapuche, eh, también existe una suerte de reducción respecto a cómo se están entendiendo finalmente las organizaciones Mapuche. Porque hay que recordar que en el caso de Chile, eh, el, la, es, es, el Estado a través de CONAI también se eh, institucionalizó dichas organizaciones y también fue creando otras formas de comprender las comunidades Mapuche pero sus otras lógicas tradicionales, las cuales tampoco eran homogéneas. Pensando en cómo cada Pulov se. Pulov me refiero a las organizaciones tradicionales eh, mapuche, que, que muchas veces están en disputas o, o, o deben ir. Eh, de, eh, tienen que ir tratando de, de, de vivir eh, de, conviviendo. Coexistiendo con estas otras organizaciones eh, impuestas por los estados, pero, pero que, que también, también son muy funcionales muchas veces, veces para, para familias mapuche. Entonces esto también se, se puede expandir a otro tipo de organizaciones dentro de la ciudad y también esto ha creado muchas veces, eh, es un reflejo no tan solo de la diversidad del pueblo mapuche, sino también que va complejizando un poco la discusión sobre que estamos hablando cuando eh, cuando nos referimos a comunidades mapuche entonces creo que eso igual va respondiendo a las lógicas estrategias de cada territorio y eso también eh, yo ahí eh, estoy muy de acuerdo con eres de que hay que ahí hay que poner mayor atención en esas propias lógicas internas que muchas veces obedecen a otra historia, a otras relaciones también que se fueron construyendo con otros CULOF, eh, y también a, a, a un montón de historias de familias eh, y que están muy presentes en la memoria de cada, de cada los Eso, eso, para ir como problematizando también eh, a qué nos referimos con comunidades indígenas en el contexto de Chile. Gracias, Viviana. Eh, comparto contigo eh, esa problematización Creo que cuando empezamos a observar Hay una articulación claramente de parte de los estados De mantener un proceso colonial En la cual se, se proponen fronteras, espacios eh, Se producen clasificaciones eh, Eres una, un ejemplo muy claro Y que también es histórico Histórico, urbanístico y arquitectónico y eso es una, una complicación enorme para las comunidades que no tenían esas distinciones, que o sea, tenían, distinción, esas, tenían esas prácticas, pero no con las distinciones que propone el Estado. Eh, la construcción de la comunidad indígena hoy día en Chile no solo, es interceptada por muchas variables de las familias, no solamente tiene una sola entidad indígena, sino que también comparte incluso una identidad religiosa, emergencia muy, muy clara. Y respecto a esta estrategia, que podríamos eliminar estrategias de supervivencia, porque para que hoy día las comunidades o, pueblo indígena, o la población indígena permanezca, tuvo que emplear diferentes estrategias, tanto asociativas como disociativas, con el Estado y sin el Estado. Y eso lo ha llevado a unos un procesos muy complejos. A veces se producen procesos de planificación urbanística, donde hay tanto organizaciones que están a favor como organizaciones que están en contra, y eso refleja las la distinciones, o refleja el objetivo de, los de la población respecto a su propio territorio, y cómo estos espacios que el Estado crea se transforman a veces para algunas comunidades o organizaciones como oportunidades para su desarrollo. Este desarrollo que nosotros ya eh, proponemos que es un desarrollo que se distingue o se aleja mucho de lo, lo tradicional, y es en ese espacio que parece ser el Estado siempre eh, desarrollando sus propias estrategias de colonización. No obstante, el mismo Estado tiene políticas de, para indígenas eh, urbanos, eh, tiene políticas, una política indígena que, la, que se puede ir eh, clasificando para, para, para diferentes espacios, subsidios y todas estas cosas. Eh, y esta es la invitación para la tarde, la tarde vamos a tener una mesa con, con personal, personas que trabajan en los servicios públicos, que están vinculadas de cierta forma con el, con el tema de, de urbanístico, arquitectónico, eh, y particularmente a, eh, vinculado con, el, con las poblaciones indígenas, sean como comunidades burbúes o organizaciones. Y eh, seguiremos eh, tratando de, de buscar esfuerzos. Eh, eh, espacios de, para que esta complejidad se vuelva menos compleja, valga la redundancia, pero en el sentido de poder eh, sacar algunos, eh, con, algunas conclusiones respecto a este Estado colonizador, a, estos pueblos, a la resistencia de los pueblos indígenas, e igualmente no dejamos detrás eh, el hecho de que hay población que, indígena que está muy a, a veces muy a favor de, de lo que hace el Estado, y eso hace que en, haya conflictos eh, dentro de los pueblos indígenas, dentro de las mismas comunidades te territoriales y dentro de, incluso territorios tradicionales, eh, y se hace obviamente eh, de, de dudar respecto a, a cómo se expresan esas identidades, cuáles son, los, cuáles, cómo se, cuáles son los objetivos que están detrás de la identidad indígena y cómo también conceptualizamos el mismo futuro de, de, la, de nuestra población. Eh, así quiero con estas palabras quiero agradecer la participación de Pablo, de Viviana, Caterina y Eres, eh, especialmente Eres que está en otro uso horario, entonces está, está, está no sé si madrugando o está transnochando. Eh, agradezco a todos los participantes. Eh, a la tarde tenemos, eh, un, como le dije, una mesa y luego tenemos la exposición magistral eh, de Livy Porter, Porter eh, y Continuaremos con, con, con esta jornada y que nos quedan todavía dos días para seguir discutiendo e ir madurando todo lo que hemos escuchado eh, aquí en esta mesa y, y en la anterior, que las cuatro exposiciones. Um, felicidades a todos ustedes, han sido muy valiosos sus aportes y nos vemos a la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Mañun un saludo a mis... A mis otras hermanas de Chilihueque que nos están ahí mirando a la distancia. Gracias, William.